Mientras que algunos otros se excusan y no tienen tiempo para su propia sangre. Algunos padres darían su vida entera por pasar tiempo de calidad con sus hijos. Mientras que algunos otros se excusan y no tienen tiempo para su propia sangre. Sus hijos. Madres y padres, jamás olvidemos qué responsabilidad de los dos... De mamá y de papá, contribuir en la crianza de sus pequeños.